¡Para siempre! ¡Denny! ¿Qué? Este lugar apesta, amigo Sí, ¿verdad? No lo sabías ¡Claro que sí! No sabías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 <risas> oye, hace cuánto tiempo que no te veía. Ah, sí, ya lo recuerdo. Sí, fue bajo unas sábanas con el miembro de Jerry Fletcher en tu boca. No, oh, ¡Oye, te quiero! ¡Eres un imbécil! ¡Maldito psicópata! ¡Maldito psicópata! Igual que tu padre. <risas> ¡Suéltame, maldito! ¡Alto! ¡Cállense! No. ¡Sepárense! ¡Llamaré a tu padre, Conor! Con no, señora.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 Viste lo que escribí en su casillero. No, Justo ahí. ¡Mi nariz! ¡Él empezó! Vea que te curen. A mi oficina. Ahora. Ven, rápido.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 Creo que se llama Caleb. Se acercó a Rob y azotó su horripilante cara contra un casillero. ¿Qué? Sí, es lindo. Claro. Oye, ¿cómo se apellida? Um, Hersh? Hersh. ¿Cómo supiste, Ellie? Facebook y su búsqueda geográfica para acosar. En verdad das miedo. Un minuto. ¿Qué? Él tiene su dirección en Facebook. ¿Y? Ve. <risa>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 Yo y tu equivalencia de preparatoria. Esto ni siquiera es un verdadero diploma. ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo? Vamos, si era pellizca. No, espera, no. Ay, no, creo que no, lo rompió no, no un poco. Eso. ¡Denny! ¡Denny! ¡Denny, dame eso ahora mismo! No no me no hagas voy a lastimarte, dar. por favor. Bueno, está bien. ¡Dómelo! ¡Que ir Que me lo des! ¡Está bien! ¡Dámelo! Pero, ¡Espera, espera, espera! Hay que negociar. ¿Interrumpo algo? Hola. Tu nombre es Jessica, ¿verdad? Uh -huh. Él es Denny. Hola. Ya es hora. O perderemos el tour. ¿A dónde irán, chicos? ¿A un lugar donde no irás? ¿Nos uh -huh. acompañas? Uh -huh. ¿Seguro? Bueno, uh, parece que ya tienen todo uh -huh. planeado. No, no no, y... no, no, no, no. Oye, Caleb, no hay espacio en mi motoneta. Si quieren, yo conduzco. Bien, voy por mi chamada. Oye, ¿qué te pasa, amigo? Solo reservé para dos personas. Denny, ¿les va a importar un carajo si llevamos a otra persona? Puse el cerebro. Uh, linda chaqueta. Sí, es bonita, por eso es mía. Listo. Adelante. Ben. él no tiene licencia. Conducirá con cuidado. De acuerdo. Vámonos, Denny. ¿Cómo llegamos a Villisca? ¿Cómo llegamos a Villisca? ¡Será el copiloto! ¿Eh? Al menos es un buen auto.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 Hacemos videos acerca de lo sobrenatural. Tenemos un canal. IPM. El Instituto eh, somos, de Somos aficionados y lo sí, hacemos ahorita. Sí, Leo yo somos, somos cazafantasmas. Cazafantasmas. Él es sí. muy intenso con eso. No. Es excelente.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 Porque escuché un ruido. ¿En serio? Sí. Era como el sonido de un tocadiscos viejo o algo parecido. Bromeas, ¿verdad? Eso suena hermoso. Sí, bueno, entonces la abuela espantosa salió de la nada sí, y casi sí, me mata. te quité a esa señora. Casi me dio mata muchísimo susto, miedo. Dios. Sí, supongo que tenemos que regresar a empacar. O podríamos tomar nuestro tour. Esta noche. ¿Qué? Sí, simplemente entremos. Yo no vi ningún sistema de alarma. ¿Ustedes sí? No. Es sencillo. Mis amigos y yo entrábamos a casas vacías para hacer fiestas. ¿En serio? Sí, es muy fácil entrar a la mayoría de esos lugares. Y esos malditos locos no volverán esta noche. ¿Dónde dormirían? ¿Con los maniquíes? Pues es muy parecido al tour que siempre has querido, Denny. Sí. Solo debemos esperar hasta que oscurezca. Lena Stilling. No puedo creerlo. Perfecto. Las damas primero. ¡Díganme! Voy. Está muy oscuro.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 ¿Estás sí. bien? Uh -huh. <ríe> es única. mecha en China. Tomemos una foto. Uh -huh. Vamos. Vamos. Bien. <ríe>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 Son los dueños, levántense Instituto Paranormal de Maryville ¿Y eso? ¿Qué demonios es? Eso es un maniquí. Oh. <laughs>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 un nuevo comentario en tu foto. Dedos pegajosos tiene un nuevo novio. Qué desagradable. Zorra inmunda. Zorra. Zorra. Ayua. Zorra. Muérete, coro, lárgate. Zorra, zorra, zorra. muere, muere. I can't stand it, Cuidado con la... ¡No, abre! ¡Ay, oh, no! Lárquense. ¡Baja el arma! Uh, espera. Elena, yo siempre seré tu pastor, Reverendo Kelly.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 Mienten. nada es seguro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 ¿Es así? Date cuenta, Denny. Solo estamos tratando de ayudarte. Quiero que no no te estés con de ella, Denny. De ¡Vamos, Denny! te llevarte con ella, Demi. De oye, oye, tranquilo, tranquilo. ¿A dónde no, vas? No, no, te estaba. Estás muy nervioso. Es ¿Qué yes. ¿Estás bien?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 Imaginaba ¿Cómo, cómo sería hundirte un martillo en la cara. ¿Por qué me odias, Maldito? ¿Por qué existe? Siempre seré tu pastor, Reverendo Kelly.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 Mama! Estoy muy orgulloso. Mi suciedad, ¡Oh! mátame hasta yes. ahora. Eso es. Mírame, tranquila. Eso es. A los ojos. A los ojos. Bien hecho. Bien hecho, Jess. Oh, oh, oh, oh, oh. ¿De qué hablas? No, no te dejaremos no Necesitan una razón para no buscarnos a todos Caleb, Caleb Hazlo No Llévatela Caleb, no. vámonos, Hazlo. ya Jace, yes, vámonos Ahora. Espera Jace, yes, Vamos ya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 7 de noviembre de 2014, un huésped nocturno de la residencia Morse se apuñaló a sí mismo repetidamente en el pecho. Cualquier parecido con esta película es solo coincidencia.